Bien. Eh, y a las personas que están participando, si es... ¿Sí, Daniel pasa a decirte algo. Así ah, te iba a preguntar como a qué correo te puedo mandar mi presentación para que me ayudes a, a ponerla en pantalla. Eh, no, yo ahorita estoy, estoy aquí en Quito, en la Andina, entonces no, no estoy tampoco en mi compu. No podría apoyarte con eso, pero quizás Muri o Philip puedan apoyarnos con eso. ¿Muri? Sí, hola, ¿cómo están? Eh, buenas tardes. Eh, sí, eh, la idea es que puedas eh, compartir tu pantalla. Entonces ahí no necesitas mandar tu presentación a ningún correo y solamente la puedes eh, compartir la pantalla. Entiendo que Daniel nos está pidiendo el favor porque creo que no está en un lugar fijo. Por eso nos está pidiendo el favor. ¿Sí es así, Daniel? Sí, sí, necesito que alguien más me apoye y también porque mi conexión es un poco inestable, entonces prefiero que no haya ningún problema mientras... Oh, ¿Philip, tal vez, puedas apoyarnos con esto? Sí, claro, espero. Sea, no, no, no tengo problema. Si quieres, Daniel, te mando mi mail y me mandas. Vale, entonces, les propongo que Daniel le pueda enviar por el chat uh, el correo a Philip, para que Philip tenga la presentación de Daniel. Y vamos iniciando, entonces... Eh, Vamos a, dejamos a, a, a Carlos Daniel de, de último y les propongo que empecemos con Muri. No me he dado cuenta que es un panel de puros varones, lo cual me parece complejo, pero bueno. Eh, entonces, sí, entonces, eso. Daniel, por favor, mándale tu, tu presentación a, a Philip para que Philip nos apoye con la, con la presentación cuando llegue el momento. Y entonces, pues nada, les propongo que ya arranquemos. Habíamos estado aquí como en, en conectándonos a la sala y todo lo demás. Vale, muchísimas las... gracias. No, no, no te preocupes. A las personas que están también ya participando, pues bienvenidos y bienvenidas al panel. Eh, vamos a tener nuestro panel que se llama El buen vivir desde la interculturalidad, que hace parte eh, justamente de la línea de transiciones, ¿no? Entonces, cada, una, cada uno de ustedes tiene 15 minutos para su presentación. Entonces, les pido que por favor pues, intenten autorregularse. Con eso no tengo que cumplir la incómoda labor de interrumpirles. Eh, y vamos a tener luego al final una, una sesión como más de conversación, de preguntas y demás. Eh, le voy a dar entonces la palabra a Muri Romero, que es parte de la Universidad Tecnológica Boliviana. Eh, y, bueno, entonces, si quieres, murid, bienvenido y pues adelante. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Eh, espero me estén escuchando bien. Um, bueno, eh, estamos acá eh, en esta presentación y lo que vamos a hacer básicamente es, eh, bueno, eh, reconocer y saludar a todas nuestras deidades tutelares en cada uno de los lugares donde estamos, eh, recordando siempre ese mandato que hemos tenido y también eh, saludar a la comunidad Pacha Saraya Yatiña, que es a la que represento, y también a la Universidad Tecnológica Boliviana. Entonces aquí con la chuspa y el Tari estamos comenzando esta esta presentación y quiero dar un especial agradecimiento a Egler Huarachi y Francisco Condori de la comunidad Cutuzuma, allá en Bolivia. Esta presentación tiene el nombre de Enfoque Intercultural y Espiritual al Agua y al Poder en el Estado Comunitario de Bolivia en tiempos de crisis climática y transformación política. Esta, este trabajo de investigación ha sido eh, ha sido eh, bueno, se ha solicitado permiso también a las deidades tutelares para realizarlo eh, desde la ciudad de Tijuanalco en Bolivia y también fue aprobado por un comité ético institucional para proteger a las personas que han participado y finalmente eh, comunicar que ha sido financiado por el Instituto de Estudios Ambientales Randolph Pack en la Universidad Estatal de Nueva York. Esa es una secuencia más o menos de todo el proceso. En realidad, el, el trabajo de investigación ha comenzado en el 2016 y eh, fue un, un evento de una sequía muy grave que hubo en La Paz, Bolivia, eh, como 90 barrios sin agua. Entonces, eh, desde ahí nació esta idea y fue yendo eh, progresivamente hasta, eh, bueno, llegar hasta este momento, que básicamente es el Congreso Latinoamericano de Ecología Política. Eh, ¿A qué me refiero con enfoque intercultural y espiritual? En la columna izquierda estoy mencionando algunos autores de la ecología política, eh, como de filósofos eh, como alemán y francés, aquí Marx, que se refiere a la acumulación primitiva, y Foucault, que se refiere a la eh, gubernamentalización. ¿No? Y al, a la, en la columna derecha tengo al pensamiento aumáutico, que está representado eh, principalmente por culturas milenarias, aymara, quechua, colla, cuyana, de donde, eh, que, a la, que, que represento mi ascendencia es directa de allá, de pueblo Aymara quechua, por parte de madre y padre. Entonces, eh, aquí estoy mencionando a Fausto Reinaga y a Felipe Quispe. Por ejemplo, Fausto Reinaga con una idea que dice, el pensamiento ahumáutico es la concepción cósmica del universo y de la vida. También él indica, el pensamiento de una forma u otra... Estás presentando porque no estamos viendo tu pantalla. Si estás presentando, no estamos viendo. Ah, bueno, sí estoy presentando. Este, yo pensaba que estaba eh, compartiendo la pantalla. No, déjame ver si hay algo que yo tenga que hacer. Muri. Te aparece como si estuvieras presentando. Sí, yo lo veo así, muy buenos. No. Ninguno de nosotros está viendo tu presentación. A ver, dame un segundo. Te voy a... Tendrías que habilitarme para... Ya eres co-host. Ya okay. tendrías que poder hacerlo. Te voy a hacer anfitrión para que puedas hacerlo. ¿Te pareció? Ya estás. Ya te hice anfitrión. Ahorita me tienes que devolver el poder, pero se supondría que ya tendrías que poder hacerlo. Uh, <coughs> bueno no estoy ah, aquí está ¿No? eh, ya debería compartir pero no, no estoy logrando no ¿Me podrías? Entonces, si quieres devuélveme porfa el lugar del anfitrión y yo escribimos aquí a los compañeros de la. Bueno, no, no sé por qué no se puede. Eh, ¿dónde es, eh, ¿Cuál es tu nombre, perdón? En participantes vas, yo soy Sandra Rattiva, en participantes vas y me haces eh, anfitrión. No. Por favor. Ok, dale. Y ya te voy a hacer nuevamente. A ver si así nos funciona. Ya te dice nuevamente con y deberías poder compartir la pantalla. A ver, no sé por qué no da... No, bueno, digo, dice permitir que suma acceda a su pantalla y pongo preferencias del sistema. Pero no veo que comparta la pantalla. Google Chrome tampoco. Por alguna razón no permite. Directamente podría ser desde el desktop. Pero tampoco. Bueno, ¿te Si Yo también la puedes mandar, yo puedo compartir. Sí, sí, si quieres intentemos con, con Philip a ver si es del computador de Muri. Y en ese caso ya entonces vemos qué hacer, ¿vale? Si quieres, Philip, intenta tú compartir. Por favor. No, yo puedo. Yo ya, ya estaba aquí jugando. Ya me ven, ¿no? Sí. Sí, Philip. Tu presentación sí se ve. Lo que sí. pasa es que suena, suena muy mal tu audio. Eso sí. Mi audio no. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte tal vez? Complicado, estoy directamente enfrente de la compu. ¿Cómo? Estoy directamente enfrente de la compu, más alto, realmente no puedo, estoy en un hotel, no puedo gritar. Dale, entonces si quieres, Filip, arranca pues. Uh, ¿Pero conmigo o con, con Muri? Porque estoy esperando su, su presentación. Muri, ¿estás enviando tu presentación? Sí, estoy enviando a este correo que dice Paltman. Sí. Correcto. Bueno, entonces, Daniel dice que él puede empezar. Philip, si ¿sí nos puedes colaborar con la presentación de Daniel. Claro, un momento. Entonces, Ay, eh, ah, mira, ya está la de Muri. Dale, Muri, entonces sí, sigamos contigo, por favor, que ya empezaste y te presentaste. Entonces, Daniel, esperamos un momentito. Claro, eh, Después de morir. Muy adelante. Gracias. ¿Alguien más está compartiendo la pantalla? Entonces, le rogaría si pudiese ampliar. Eh, bueno, alguien más está eh, compartiendo esta pantalla, entonces eh, no sé quién es, pero si pudiese ayudarme a ampliar la Philip, la persona que está compartiendo tu pantalla se llama Philip. No Phillip, soy yo, sí. eso es otra persona. Eh... Ah, entiendo, es eh, de Redway Palace, sí. Eh. Eh, Muri, te voy a pedir que empieces, por favor, porque ya, ya, ya no nos va a quedar tiempo para las preguntas, sobre todo. Entonces, dale, por favor, ¿a qué diapositiva vamos para que Philip se pueda mover hasta allí? No soy yo. Si quiero, yo puedo compartir, ya me llegó. Sí, por favor. Y sí, la puedes ampliar por favor, Filip. Gracias. Bueno, ahora sí, todas y sí, todas, bienvenidos. Ahora sí, como estaba, y bienvenidas también a esta exposición que va a durar aproximadamente 15 minutos. Eh, eh, como había mencionado antes, eh, esta fotografía representa un poco nuestra relación que tenemos con las deidades tutelares en cada uno de los lugares donde estamos en este momento. Entonces, también quiero expresar un agradecimiento especial a Egler Huarachi y Francisco Condori de la comunidad Cutuzuma y también la Comunidad Pachasaraya y Atiña, y el mandato que, estoy, eh, que tengo eh, encomendado. Por favor, la siguiente. El, el, esta presentación se llama El enfoque intercultural y espiritual al agua y al poder en el Estado comunitario de Bolivia en tiempos de crisis climática y transformación política. Para realizar ese trabajo se ha pedido permiso a las deidades tutelares y también en, en la ciudad de Tijuana y también fue aprobado por un comité ético institucional, ORB, eh, para eh, proteger a las personas eh, que han participado y también comunicar que ha sido financiado por el Instituto de Estudios Ambientales randolph Park en la Universidad Estatal de Nueva York. Siguiente, por favor. Esta es uh, una, una serie de pasos que ha pasado esta... Esta, esta, este trabajo de investigación desde el 2016, cuando hubo una sequía fuerte en la ciudad de La Paz. Hubo como 90 eh, barrios que estuvieron sin agua. Entonces ahí, el año 2018, en agosto, se presentó el plan de investigación al, al gobierno de Bolivia. En octubre del 2018 se recibió esta beca de Randolph Pack. En abril del 2019 eh, se presentó eh, el, el avance a, la, a una conferencia relacionada a geografía. En julio se procedió a compartir y abrir espacios de diálogo con las personas en las comunidades y en diferentes instituciones. Eh, también se presentó en una conferencia denominada ERIP de Pueblos eh, Indígenas, en ciudades y RAS el 2019. El 2021 se presentó en la conferencia de Asociación eh, de Sociología. ¿no? Siguiente, por favor. Y actualmente aquí en el cuarto congreso latinoamericano estamos presentando los resultados. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué me refiero con enfoque intercultural y espiritual? Eh, en la columna de la izquierda están algunos autores eh, de la ecología política, no el filósofo alemán y francés. Eh, Marx, por un lado, con el concepto de acumulación primitiva y Foucault, por otro lado, con el concepto de eh, gubernamentalización. En la columna de la derecha... Eh, tengo a, a lo que se refiere el pensamiento amáutico de las culturas milenarias, como por ejemplo, Aymaras, quechuas, colla o cuyana, dependiendo del autor. En este caso, Fausto Reynaga, que se refiere al pensamiento amáutico, que es la concepción cósmica del universo y de la vida. Y, e indica que el pensamiento de una forma u otra es energía hecha luz, la luz del sol. Eh, Felipe Quispe... Eh, él eh, también eh, se refiere a la espiritualidad en el sentido de que no hay espíritu del espíritu solo hay espíritu de la materia el agua también tiene poder divino puede destruir o crear organismos vivos la siguiente por favor en ese sentido tenemos esta interculturalidad en lo que se refiere a la producción de conocimiento pero también a la vida misma entonces aquí por ejemplo se hace una comparación entre el marxismo y la revolución socialista del pensamiento amáutico y a la revolución india, de Fausto reinaga En ese sentido, eh, resalto lo que se refiere al instrumento por la soberanía de los pueblos, que está directamente vinculado con, con un eh, movimiento político. Siguiente, por favor. Eh, aquí hay unas dos frases de autores que en el trabajo se han, se han trabajado. Por ejemplo, Felipe Quispe, eh, bueno, como ustedes saben, eh, dijo la frase, lucho para que mi hija no sea tu sirvienta. ¿no? Eh, Felipe falleció el 2021, y aquí tenemos Simón Yampara, que es parte también de la, de la comunidad Pacho Saraya Atiña, y dice, la persona Aymara no es capitalista ni socialista. Es una, es una idea que él plantea en alguno de los libros. La siguiente, por favor. En el contexto de una crisis climática, por ejemplo, el, el, el, el Chacaltaya, eh, nos vamos a referir a lo que se refiere a las eh, epistemologías de la gobernabilidad intercultural del agua, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y lo que se refiere a un gobierno plurinacional. ¿no? Aquí tenemos a la izquierda lo que son las ciencias sociales, como ya había mencionado, y también las ciencias naturales, con lo que se refiere al, inter, al, al panel intergubernamental sobre el cambio climático. Eh, y por el lado eh, de la gobernabilidad, gobernabilidad de Aymara, Fausto Reynaga, Felipe Quispe, Simón Yampara que ya había mencionado, pero también a Fernando Guanacuni y Rafael Bautista, eh, básicamente van de la, eh, de la materia espiritual a lo que significa el vivir bien, buen vivir. Siguiente, por favor. En ese sentido, este, aquí eh, presentamos una obra que fue la primera de, de, de ese trabajo de investigación, un artículo que titula "Vivir bien, su macamaña y su relación con la gobernabilidad del agua y la adaptación al cambio climático". Siguiente, por favor. Eh, habla acerca un poco de la ecología política, justamente, que es alimentada por el marxismo de los años 70. Siguiente, por favor. Y se refiere a Suma Camaña, ¿no? Eh, siguiente, por favor. Pero en este caso, o sea, es decir, el vivir bien es Suma Camaña es un paradigma cultural y un horizonte civilizatorio, ¿no? Eh, Al final del artículo más o menos se ve la ritualidad y el pensamiento amáutico mencionado antes. Eh, bueno, la mauta es la persona sabia, ¿no? que son claves para entender el fundamento epistemológico, los valores éticos y poner límite a la colonización actual. Siguiente, por favor. Eh, más o menos para ir ubicándonos, eh, ¿dónde se realizó el trabajo? Ahí tienen a la derecha el planeta, tierra, el planeta Tierra y Sudamérica, o el Suyumpacha, que es el concepto que estamos trabajando. Y también ahí está Bolivia y en la, en, la, en la izquierda, en la fotografía, se ve el lago Titicaca y el punto azul es eh, más o menos donde está la Cotuzuma, eh, que es una comunidad. Siguiente, por favor. Eh, ahí, como pueden ver a la derecha, eh, la línea eh, roja se refiere a los límites de la cuenca eh, del río Catari y, y, la, y la línea azul se refiere al, a los ríos y especialmente al río Catari, ¿no? El, el, la comunidad Cotuzuma está muy cerca del lago Titicaca. Aquí podemos ver en la foto de la izquierda, en este mapa, eh, cuán alto está esta, esta, esta región, ¿no? A comparación de todo el Suyumpacha o Sudamérica, unos 4,000 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación? Eh, fueron: ¿cuáles son los procesos interculturales de compromiso con respecto a la gobernabilidad del agua en Bolivia en ese entonces, que era julio de 2019, ¿qué resultados deseados con respecto a la investigación sobre el agua y el cambio climático pueden identificar juntos los investigadores, pueblos indígenas, funcionarios gubernamentales? Les puse guiones porque pueden ser eh, lo mismo. ¿no? Siguiente, por favor. El objetivo del trabajo fue identificar enfoques de investigación culturalmente apropiados para estudiar la gobernabilidad del agua en Bolivia e identificar actores políticos clave. Siguiente, por favor, en Bolivia y otros eh, lugares, otros países, por ejemplo. Cutuzuma, eh, como había mencionado, una, una comunidad representativa, tiene como 100 familias aproximadamente, es una comunidad de Aymara, cerca de la gotiticaca y participa de lo que se refiere a grandes y poderosas eh, organizaciones sociales comunitarias, como la Topacatar y Bartolina Sisa y otras organizaciones. Esa es una foto eh, con la WIPALA en Cutuzuma en, en del 2019. Siguiente, por favor. Eh, ¿Cuáles son los estudios previos de, de donde estoy continuando, digamos, el, el, este proceso de, de investigación? Por favor, si pudiese pasar a las siguientes. Eh, eh, ex, perfecto. Entonces, Gómez, 2018, hizo una triangulación geoespacial con los datos de observadores agroclimáticos de Yapuchiris, Valenzuela y Caballero, el 2019. Eh, realizaron, eh, más o menos identificaron un, el, el sentido de reafirmación cultural, la gestión de saberes locales y la circulación intercultural de saberes productivos. Warachi, Egler Warachi, que es la persona con la que, con con que hemos hecho eh, parte de esta, de esta investigación, realizó un estudio antropológico de indicadores naturales para la gestión del riesgo agropecuario. Recomendó fortalecer el rol de los yapuchiris, integrando la ciencia ancestral y la ciencia convencional. Este trabajo que estoy presentando en este congreso es eh, un estudio que amplía el enfoque hacia la interculturalidad y espiritualidad del agua y el poder, ampliando el alcance y la escala para explorar las relaciones entre la goberna gobernabilidad en el ámbito cultural y los actores sociales relacionados con políticas climáticas plurinacionales y la ley de la madre tierra hacia los derechos del la de la lago eh, Titicaca para vivir bien. Siguiente, por favor. Entonces, yo creo que podemos ir un poquito... Eh, tal vez más rápido. Aquí tenemos eh, los métodos a la izquierda, es un estudio cualitativo, básicamente con estructuras eh, semi, eh, entrevistas semiestructuradas, abiertas, grupos focales. A la derecha estoy mostrando las instituciones y las organizaciones que fueron eh, parte fundamental eh, de la, de la, del trabajo. Siguiente, por favor. Eh, aquí tenemos más o menos el número de hombres y mujeres. Bueno, hubieron más hombres eh, que mujeres y también ahí se puede ver un poco los... Eh, las relaciones, por ejemplo, entre filósofos, personas de la, de la, de, de la comunidad y del gobierno. Siguiente, por favor. Eh, más o menos ahí, desde la comunidad, el cuestionario, las preguntas clave como qué es agua, qué es poder y el manejo de los datos. Siguiente, por favor. Este, aquí están los análisis de datos y se, de datos y se eh, cuatro temas, cambio climático, gobernabilidad del agua, transformación política, compromisos interculturales y 16 subtemas, entonces en el, en el trabajo se puede, eh, digamos, eh, observar la descripción de cada uno de estos y los resultados que tienen, y a continuación en las siguientes diapositivas podemos mostrar algunos, pero no creo que tengamos tiempo para mostrar todos, ¿no? Entonces podemos ir pasando a la siguiente... Eh, algunos resultados clave. Por ejemplo, los resultados de este estudio muestran que la respuesta al cambio climático y los procesos de gobernabilidad del agua en Bolivia están directamente afectados por la transformación política y el compromiso intercultural. ¿no? Eh, siguiente, por favor. Eh, la, eh, hay una respuesta usando la sabiduría ancestral ¿no? para los riesgos agrícolas y la gobernanza y la, la gobernabilidad del agua y la gestión eh, está basada justamente en la organización comunitaria, que está ligada espir espiritualmente a una concepción cultural del agua, como madre, ¿no? como la madre tierra, y en este caso Pachamama, Kutamama. ¿no? Siguiente, por favor. Hay varios resultados que son los estoy resaltando en negrita. Eh, por ejemplo, en particular, el proceso eh, intercultural el actual gobierno plurinacional indígena transita de un estado plurinacional hacia un estado comunitario, basado en políticas públicas y en un proceso continuo de transformación política de plurinacional a comun comunitario. Ambos términos están en la Constitución Política del Estado de Bolivia. No? ¿No? Siguiente, por favor. Eh, aquí, por ejemplo, es bien interesante la concepción del agua. ¿no? Algunos, eh, algunos respondían como si el agua fuese un objeto y otros respondían como que el agua era un pariente. Entonces se puede ver que había un poco más de peso con la relación de que había un parentesco con el agua, ¿no? Como una abuela, como un tejido sagrado, como una presencia en movimiento, con conocimiento y sabiduría. Siguiente, por favor. Eh, por ejemplo, aquí dice, el agua está vinculada a nuestra vida, no solo como supervivencia en esta vida, sino como medio para venir a este mundo en este viaje sagrado, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Eh, la gobern gobernabilidad del agua, ya hemos hablado un poco de la organización comunitaria, la sabiduría ancestral, eh, por ejemplo, no se, si el agua es madre, no se puede vender ni comprar a la madre o a la abuela, ¿no? Eh, un poco más allá, hemos hablado del de, tema de, la, de comunicarnos con el agua, me ha parecido muy, muy interesante. Siguiente, por favor. En temas de agua, poder y transformación política... Básicamente desde 1492, 1992, 2006 hasta el 2009 y el Estado plurinacional. ¿no? Eh, siguiente, por favor, vamos a hacer una, una gráfica que más o menos resume, ¿no? que se va desde 1492, una revolución democrática y cultural que ha surgido y también lo que se viene. Sí, en que quedan es, cinco minutos, por favor. Gracias. Gracias. El, el tema del RUNASUR o a la América plurinacional es a lo, lo que se viene. ¿no? Siguiente, por favor. Este, aquí tenemos varios temas, eh, por ejemplo, para liberarse no se podía tomar las armas, eh, por el otro lado, eh, hoy el Estado tiene el poder, pero el, po el poder fue transferido al Estado, básicamente, el, el, el Estado, ahí estaba el poder. Siguiente, por favor. Este, el poder lo tenían las transnacionales porque podían influir en las políticas nacionales y tomar el control de los recursos, entonces ahora eso cambió, ahora el poder lo tiene el Estado. ¿no? Un poco más allá, por favor. Eh, varias de estas ideas. Siguiente, bueno, es, es que las ideas son increíbles, por eso las puse. ¿no? Dice, el poder del ser humano deriva de la energía de la pacha, espacio-tiempo sagrado, en diálogo con la camasa. Durante los momentos más importantes de la historia de Bolivia, los estados uninacionales, anteriores a 2006 en Bolivia, aplastaron a los pueblos indígenas en el continente y la forma de salir de ese paradigma es la transformación estructural hacia la lógica comunitaria. Siguiente, por favor. Entonces hay varios, este, esta parte del conocimiento occidental es, dice, eh, cuando la moder modernidad se impone como mundo, necesita producir un conocimiento que lo justifique o legitime. El conocimiento que produce se llama ciencia moderna. ¿no? El tema comienza con eh, el mundo que ha producido la modernidad. ¿no? Ninguna cultura, ninguna civilización antes del mundo moderno había devaluado jamás la condición sagrada del agua o de la naturaleza. Siguiente, por favor. En, en la sabiduría ancestral hay... Varias ideas, ¿no? por ejemplo, todo está ligado, todo está vivo, el agua llega cuando hay sueños, cuando hay esperanza, cuando hay convivencia, esa renovación, esa alegría en la comunidad y muchas otras ideas que las personas han descrito. La, la vida se concibe en el mundo aymara como cuando venimos, ¿no? venimos del rayo, del trueno y venimos por las venas subterráneas de la madre tierra y salimos a esa vida por las laderas sagradas, por las pacarinas, de ahí salimos. ¿No? Siguiente, por favor. Eh, bueno, entonces las preguntas de investigación eran, ¿cuáles son los procesos interculturales de compromiso hoy con respecto a la gobernabilidad del agua en Bolivia hoy? El proceso de vinculación intercultural es de Estado plurinacional a Estado comunitario. Pero eso fue en 2019, en julio, antes del golpe de Estado. ¿no? En la pregunta 2 decía, ¿qué resultados deseados con respecto a la investigación sobre el agua y el cambio climático pueden identificar juntos los investigadores, los indígenas, los funcionarios gubernamentales, Básicamente es la reconexión con la madre tierra. ¿no? Aquí hay una frase que dice el poder del ser humano también se deriva del poder y la energía de la pacha, espacio y tiempo sagrado. Si quieres encontrar la sede, base u origen original de donde surge el poder humano, tienes que ir a la camasa, a la energía o a la voluntad de vida que está presente en la pachamama, madre tierra y en las, eh, las Huatas, los puntos energéticos. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, tengo estas conclusiones que se refieren al conocimiento ancestral y el paradigma eh, del vivir bien, una obra de Fernando Guanacuni. Eh, las comunidades aymara son actores políticos clave en el proceso de vinculación que está transformando eh, del Estado plurinacional hacia el Estado comunitario en ese tiempo. Siguiente, por favor. Eh, aquí hay, eh, digamos, la concepción aymara del agua es multifacética e incrustada en la, espirit la espiritualidad propia. ¿No? Eh, la, eh, sí, sí, es diferente tratar al agua como un recurso que tratarla como que el agua nos puede comunicar para saber cómo podemos gobernarnos y gobernar al agua de alguna manera. ¿no? El agua reúne a las personas en organizaciones sociales y el agua nos iguala como personas y al mismo tiempo el agua nos puede contradicir culturalmente. Siguiente, por favor. Sí. Eh, Realmente bueno muchas gracias por compartir y también bueno, por, por darme este este espacio los compromisos interculturales que median entre la cultura occidental moderna el conocimiento espiritual tradicional y la sabiduría ancestral permiten la coexistencia hacia el vivir bien jayaya madre agua jayaya kutamama jayaya huina y marca jayaya lago titicaca siguiente por favor muchas gracias ya muri muchas gracias la presentación eh, y por también ceñirte del tiempo, tenías bastante información que compartirnos, muchas gracias. Eh, vale, hay preguntas y cosas muy interesantes, ¿no? La relación entre el agua y la energía, me parece que eso está bien interesante. Bueno, ya les preguntaremos. Le voy a dar entonces la palabra a Daniel, que tenía entre mala conexión y que se estaba moviendo. Entonces, Daniel, eh, si gustas iniciar tu presentación, Carlos Daniel, Valdovinos es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y entonces nos va a hacer nuevamente el favor de pasar su presentación para que podamos escucharlo. Entonces, Daniel, eh, te escuchamos. Vale, muchísimas gracias. Este... Ok, bueno, muchas gracias. Eh, como les dijo, soy Daniel Valdovinos. Eh, y sí me gustaría primero establecer eh, que soy una persona no binaria, entonces hay que tener mucho cuidado con los con las identidades de las personas antes eh, eh, de asumir cosas eh, y sobre todo para las juventudes y las infancias que son personas vulneradas, ¿no? Y bueno, hoy les vamos a hablar eh, sobre eh, la crisis climática y otras formas de organizarnos en nuestras comunidades. La eh, que sigue, por favor. Bueno, primero me gustaría establecer que la crisis climática no es algo del futuro, sino que es algo del presente y que muchas comunidades ya los viven y que los impactos son muchísimo más pre presentes y más acerrios en las comunidades y territorios del sur global y pues algunos de estos efectos son que los fenómenos naturales son más intensos y extremos, que eh, va a haber un aumento del nivel del mar, la modificación en los patrones naturales de precipitación, a ver, va a haber pérdida de biodiversidad y en la composición de los ecosistemas, también las temperaturas van a ser más altas, las lluvias van a ser más intensas. La que sigue, por favor. Es por ello que hemos establecido eh, un código rojo para el planeta Tierra eh, y pues, que el último reporte de la IPCC establece que nos encontramos en un camino por un planeta hasta dos veces más calientes y la tierra se encuentra en la quinta extinción masiva de especies, y animales, eh, de especies animales y vegetales, ¿no? Que desaparecen de manera acelerada y, bueno, que el nivel de, del mar ha aumentado 20 centímetros y que esto se ha duplicado desde el 2006. Y, bueno, también establecer que también hay un genocidio. Eh, y un ecocidio, eh, que también cuando perdemos culturas y lenguas, perdemos especies, porque esas especies solo se pueden pronunciar en ciertos idiomas. El que sigue, por favor. Bueno, eh, hay que establecer que la crisis climática... Es parte de la crisis civilizatoria y podríamos establecer que también es un síntoma de esta crisis civilizatoria, ¿no? Que hay una concatenación de crecientes crisis y existe una articulación de estas diversas crisis financieras, económicas, ecológicas, sanitarias, energéticas, militares, espirituales, epistemológicas, políticas, y solo por mencionar algunas, ¿no? Por lo que muchos autores pues, hablan de la crisis civilizatoria y que esta ha comenzado hace 500 años. Eh, también hay una ruptura con la modernidad hegemónica y esta modernidad tiene una naturaleza súper contradictoria que ha traído grandes avances tecnológicos, pero esos avances han sido a costa de la marginación de muchos grupos y de la dominación a través de la colonialidad del poder, ser y saber y de la destrucción de la madre tierra. Y bueno, que hay una articulación de todos los sistemas de opresión y que hay que tener muy en cuenta que la crisis climática, eh, que dentro de la crisis climática no puede desaparecer aparecerse esa transversalidad en todos los movimientos que han existido, ¿no? Porque la crisis climática es racista, la crisis climática es sexista, la crisis climática eh, es colonial, ¿no? Y que todos estos sistemas de opresión se han articulado y que han dado como resultado a la crisis climática que tenemos hoy en día y con la crisis civilizatoria ya no entendemos las formas cómo relacionarnos, no solo con nosotros mismos, sino también con la naturaleza, eh, y que ahí ya no entendemos también las formas de explicarnos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, eh, aunque existe una rápida descarbonización a nivel global, la tendencia de emisiones que se tiene va a causar impactos climáticos inevitables para el año 2040. Y sí, aunque estos estos efectos e impactos van a ser inevitables, los impactos van a ser eh, diferenciados entre las poblaciones del norte global y del sur global. El siguiente, por favor. Y bueno, algo que me gustaría resaltar es que a pesar eh, de que existen varios, eh, varios retrocesos en las políticas públicas eh, y también en cómo se habla de la crisis climática, eh, eh, también se establece que la emergencia ya ha sido tan grande que ya no se puede determinar, ya no se puede detener, ¿no? Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dice que los activistas climáticos a veces son... Eh, señalados como radicales peligrosos, pero los verdaderos radicales son, las, eh, son los países que continúan la, incrementando la producción de combustibles fósiles, ¿no? Eh, y que eh, invertir en estos combustibles fósiles es una eh, es una locura moral y económica. La que sigue, por favor. Y bueno, Mia Motley, que es eh, vicepresidenta de Rados, eh, hizo un muy contundente statement en la COP26 en Glasgow, Reino Unido, eh, donde establece que, que vamos en un camino para dos grados y que esto sería devastador para los países eh, eh, isleños y, pues, bueno, eh, desde una perspectiva latinoamericana también para las comunidades del sur global. ¿Qué sigue, por favor? Y, bueno... Enrique Lev nos habla también de la racionalidad ambiental, porque es muy importante establecer que la crisis climática es resultado de esa desconexión con la naturaleza eh, eh, y esta objetivización eh, y capitalización de los, de los entes naturales para, la, para, sí, para, para mantener la máquina de la modernidad occidental, ¿no? y que todo esto viene desde ra la racionalidad occidental, moderna o colonial, eh, y que la racionalidad ambiental nos, nos establece que hay una complejidad ambiental que emerge de, de la sobreobjetivización del mundo, de la externalización del ser y la producción de una hiperrealidad que desborda toda comprensión y contacto posible con la acción de un sujeto por una teoría de sistemas, un método interdisciplinario, una ética ecológica o una moral solidaria. ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno... Eh, a esta parte me gustaría nombrarla como alternativas vivas a la crisis climática, porque muchas de las soluciones o proyectos eh, eh, para la mitigación de las emisiones de carbono y para la, limitar los efectos del cambio climático eh, se establecen como si fueran fórmulas eh, que las aplicas en cualquier población, en cualquier territorio, en cualquier comunidad y esos efectos se pueden revertir o se pueden detener cuando no es así, ¿no? Y estas alternativas pues son vivas, están en construcción y siempre, y sobre todo que han resistido por más de 500 años, ¿no? Y es necesario ver a estos proyectos como alternativas profundizantes a la actual crisis climática que nos puede ayudar a la mitigación de estos efectos del cambio climático y a la transformación ecosocial de las formas de vida actuales. La que sigue, por favor. Eh, Dani, te quedan cinco minutos. Perfecto. Y bueno, eh, podemos hablar del buen vivir que ya no lo establece el compañero, así que ya no voy a ahondar más. Pero no solo me gustaría hablar del buen vivir, sino de los buenos vivires, porque eh, se ha englobado como a todas las eh, formas de vida y conocimientos ancestrales, eh, como buen vivir, cuando hay una muy grande diversidad de estas formas eh, socioculturales de relación con uno mismo y con la naturaleza. La que sigue, por favor. También encontramos el Ubuntu, que... Eh, es una filosofía que está anclada a la ética de los pueblos africanos, basada en reciprocidad, interdependencia y fraternidad, y que también se centra en tres ejes, el yo, la sociedad y la naturaleza. La que sigue, por favor. Eh, también tenemos el eco Sarawak, que, que puede ser traducido como Arturo Renanza, y en una zona versión de preceptos ancestrales de la India, este que incorpora el individuo dentro de la autonomía y la libertad, vinculándose con responsabilidad hacia los demás, eh, incluyendo el resto de la naturaleza y a la profundización espiritual necesaria para un comportamiento éticamente justo. La que sigue, por favor. Eh, bueno, encontramos al zapatismo, eh, que es de las comunidades del sureste mexicano, y bueno, que el zapatismo, eh, a pesar de que tiene muchísimos beneficios, me gustaría resaltar eh, dos cosas principalmente. La primera es la doble traducción, que eh, fue este mecanismo de traducción de algunos textos marxistas eh, hacia la cosmología y la cosmovisión indígena, y también cómo estas visiones se se tradujeron hacia formas más eh, occidentalizadas de pensamiento ¿no? eh, y que ayudaron a lo que hoy se establece como zapatismo y hasta, eh, a este diálogo intercultural que se ha establecido entre las comunidades que están resistiendo y están creando otras formas de vida, otras formas, otros mundos posibles eh, hacia otras esferas eh, de, o hacia otras comunidades y sobre todo hacia los territorios urbanizados. ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, eh, centré estas alternativas con tres ejes principales de ver y determinar como alternativas a la crisis climática. Y la primera es porque trascienden la dicotomía humano-naturaleza, entienden al, al hombre como parte de esa naturaleza y que no podemos existir si, si los servicios ecosociales que, que se tienen, pero no solo se tienen que que servir de ellos, sino que también se tiene que dejar mejor el, el entorno en el que se habita. La segunda sería que no se encuentra en la producción para el consumo, sino para la soberanía, que es algo muy importante porque la sobreexplotación nos ha llevado al deterioro y al colapso eh, medioambiental. Y la tercera es que las experiencias que consideran las relaciones armoniosas con el cosmos como centrales para organizar las relaciones en comunidad y fungen como alternativas que rompen con el paradigma antropocéntrico de la ciencia occidental, eh, porque no solo es como el yo, sino también eh, el nosotros, y algo muy importante que no solo... Que, que los territorios también son las abuelas y los abuelos, los ancestros y las, como las generaciones futuras, que es algo muy importante para alcanzar la justicia intergeneracional. La que sigue, por favor. Y bueno, otros mundos son posibles, eh, porque hay una protección de las cosmosensaciones ante los efectos de la crisis climática. Y el movimiento climático actualmente está liderado por las juventudes y los pueblos indígenas y que estas juventudes son juventudes diversas, ¿no? Son juventudes de, de, de la comunidad eh, es de las diversidades genéricas y pues bueno, que los indígenas, las comunidades indígenas conservan el 80% de la biodiversidad del de planeta, ¿no? Y también que debe de haber un diálogo intercultural para que estas formas de vida no solo se enriquezcan, sino también puedan ser eh, no adoptadas, sino puedan ayudar a una transición pues, eh, justa hacia sociedades más ecocentradas. Y la que sigue, por favor. Y bueno, solo me gustaría terminar eh, con esta frase de la Delegación Defensoras de la Tierra, eh, que fue la COP26 en Glasgow, eh, y que menciona que la lucha por la madre tierra es la madre de las Y bueno, muchísimas gracias. Vale, Dani, muchísimas gracias. Eh, le damos entonces la palabra a Philip que nos ha hecho el amable favor de presentar ya las diferentes presentaciones, eh, los PowerPoint. Entonces, Philip adelante. Muchísimas gracias además por la colaboración. Con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Um, a ver si me comparto a mí también. Ahí estamos. ya eh, bueno, yo les voy a contar, o sea, primero genial de, de, de presentar con, con, eh, con Daniel y con Muri, creo que las son súper interesantes y creo que, bueno, a lo mejor puedo complementar algo aquí. Eh, les cuento aquí de una investigación que empezamos en septiembre de 2019 y, y bueno, terminamos, entre comillas, antes de que empezó lo de la pandemia, que nos impidió avanzar más, pero bueno. Estamos trabajando sobre la difusión al revés. Conocemos muchos casos de conceptos, ideas, que llegan desde el, el norte global al sur global, eh, y son adaptadas, localizadas, hay, hay distintos conceptos, eh, pero conocemos relativamente pocos conceptos que vienen del sur global hacia el norte global, eh, que tiene que ver también con el proceso de invisibilización. ¿no? ¿Eh? O sea, hay de hecho más de lo que se ve. Um, y bueno, eh, el buen vivir es justamente un caso ¿sí? que sea, vivimos. Nos enfocamos en el buen vivir y como el buen vivir llega o llegó a Alemania. es un trabajo que hice en el uh, Instituto de Desarrollo Rural en, Herken, en Berlín, en conjunto con Timo Krüger, que dijo explícitamente que lo menciona, pero no lo pongo como coautor, entonces ahí estamos. Eh, y bueno, les cuento un poquito. Um, partimos aquí más del Ecuador y de Bolivia, que parece haber sido más relevante para el discurso en Alemania um, y, y, y bueno, o sea, hay que destacar que la idea de Ali Kausai, uh, que podría ser traducido como buen vivir está presente ya desde los años 1930 en el discurso del movimiento indígena en Ecuador uh, utilizado como, como Idea de recuperación de la identidad étnica y en el contexto de la educación. O sea, ali causa es la buena vida que tuvieron los antepasados y lo que tenemos que recuperar para uh, poder vivir uh, mejor de lo que se viva. O sea, ya una cosa dentro del movimiento indígena y interesantemente también algo expresado ex exclusivamente en quichua, los textos en español, o sea, es casi el mismo texto en español y en quichua el de español no habla de eso y en quichua sí o sea, tengo ahí una dinámica súper interesante eh, Benjamin Inuca que tiene el súper poder de hablar quichua eh, se dio cuenta de eso eh, lo publicó y, y bueno la academia eh, occidentalizada no le interesa mucho por lo tanto, bueno, o sea, hay una prehistoria el buen vivir eh, como concepto político es mucho más antiguo que lo que conocemos um, entonces, sigue desarrollando a partir de los años 30, vinculado justamente a la educación intercultural bilingüe, la edu educación indígena, los procesos, proyectos autogestionados de educación. Eh, hasta los años 90, cuando se da un salto, el, o sea, a partir de 92, eh, el, el, el ali causa o en ese caso el sumas causa eh, también buen día, aunque la traducción ahí sí es un poco más problemática, porque Sumas no significa bueno para nada, un hermoso sublime o algo así. Entonces ahí se da un salto en eh, un documento de la UPIP, de este momento, la Organización de Indígenas, de Pueblos Indígenas de Pastaza, en la Amazonía Ecuatoriana. Ese plan Amazanga es articulado a una protesta importante, una marcha nacional indígena justo en el 92, o sea, marchan y en ese contexto eh, presentan el plan, que es un plan de básicamente desarrollo autogestionado local, que incluye diferentes aspectos, pero en ese aspecto, en ese contexto, aparece como un concepto político. O sea, la idea es, queremos, uh, queremos el buen vivir, queremos el suma causa, el vivir no mundo. Queremos el suma causa, y para tener el suma causa tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que gestionar nosotros la tierra, etc. Um, y a partir de ese momento, a partir de los noventas tempranos, el suma causa y causa y también a veces... Uh, entran mucho más prominentemente en el discurso del movimiento indígena ecuatoriano y también empieza a difundirse o conectarse con otras versiones de lo mismo eh, en otras organizaciones indígenas a nivel continental, la COICA es famosamente muy importante para eso, eh, la organización de la, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica. Eh, desde el año 2000, 2002, entre esas dos, tres años realmente, eh, entra de repente esa idea de sumar causa o buen vivir en el discurso no indígena. Sale del movimiento indígena y eh, autores de los primeros dos son Alberto Acosta, que también está presente en, esa, en, esa, uh, en ese congreso, o sea, a lo mejor lo van a escuchar, uh, y uh, Erika Silva, que es una socióloga que uh, en este momento estaba trabajando Sigue trabajando sobre desarrollo local, sobre todo, que son los primeros dos justamente en discutir esa idea de buen vivir, sumar causa eh, relacionado a un desarrollo diferente. Es la primera vez cuando se disputen en, en español o en lenguas que no sean lenguas indígenas. Pero, um, a ver, ahí. Eh, o sea, ahí está, o sea, tenemos un primer salto de, de, de un, un uso interno del movimiento o en los movimientos, tenemos un salto a un debate entre uh, intelectuales comprometidos, izquierda y hispanohablantes, y tenemos un tercer punto que es el punto de uh, expansión, si se quiere, que es justamente el momento cuando el buen vivir se introduce como principio constitucional en la constitución ecuatoriana del 2008 y como vivió bien en la constitución de Bolívar del 2009, que, como que todos, todos conocemos, eh, que es importante no como declaración, o sea, no, no, no el papel, el papel no importa. Lo que importa es que ambas constituyentes fueron procesos bastante amplios, muy democráticos, muy debatidos también a nivel internacional. O sea, de repente están ahí nuevos intentos, intentos de hacer la sociedad y el Estado de manera nueva, diferente. que si funcionó o no es otra historia, pero el tema es hay mucha atención, mucho debate, mucho... Bueno, mucha, mucha difusión de los debates que se dieron en ese contexto también en otros países. Y justamente en ese contexto, perdón, eh, el buen vivir entra mucho más claramente en el debate académico y también en el activismo, en los movimientos sociales a nivel... Eh, desde los años 90, eh, los movimientos sociales a nivel global se enfocaron... En, en tendencia más hacia la cuestión de una crítica de la globalización. O sea, ATTAC, ahí les, les, les pongo una, una publicación de ATTAC. Um, no les pongo para mostrar el sino ya les voy a contar algo sobre eso. Um, es, es una expresión clara de esto, pero no, no es la única. Obviamente piensa en, en el famoso battle de Seattle, del 99, que fue bueno, un, una protesta antiglobalización globalización muy grande, muy visible, muy clara, muy propositiva y también muy violenta. Eh, o piensan en, en, en Génova y las protestas que había en el 2001, creo. O Son sea, si no me acuerdo mal. Eh, entonces, hay como una cierta tendencia en este momento que, que bueno, un cierto interés. En este interés, como pueden darse cuenta lo del buen vivir, como no encaja tan bien, ¿no? O sea, como no, es como un poco en otro nivel. No es como algo que encaja inmediatamente. Eso cambia a partir de más o menos mediados de, de la, primer, la primera década del 2000, 2007 más o menos, cuando un nuevo foco aparece en los movimientos sociales a nivel más global, más globalizados, eh, pues, <ríe> que es la justicia climática. O Entonces sea, se empieza más a hablar sobre justicia climática y ya no tanto sobre crítica a la globalización. Y en este contexto es justamente donde se empieza la difusión, la, el debate del, de ese nuevo concepto de buen vivir a nivel internacional y a nivel alemán. Concretamente, si, si ven esas tres publicaciones que les muestro aquí, que no es completo, pero para una idea: la que está a la derecha, abajo, Contours of Climate Justice. Es la primera vez que uh, se publica en inglés el debate sobre Vivir. Fue publicado, ahí ven las personas que de hecho son súper influyentes en eso, o sea, uh, Ulrich Brandt, uh, Tacho, Tacho Müller sobre, sobre todo, pero también algunos otros que ahí creo que, que aparecen, ya, que estaban uh, involucrados en el debate también. Y tenemos uh, un texto de Acosta que habla sobre Vivir y un texto de Goudinas, Eduardo Goudinas, que en el debate, que uh, no habla sobre el buen vivir, sino sobre los derechos de la naturaleza. Pero puede ser que es el momento cuando entran en contacto, un lado, y por otro lado, es el momento el primer momento cuando esa idea de buen vivir se difunde en inglés. Y además en una revista que está articulada a los movimientos sociales con varios activistas importantes. Um, de ahí empieza toda una serie de publicaciones es fundamentalmente a partir de 2009, 2010, 2011, eh, arriba, eh, lo dioviticum, pueden ver otra más, de 2009 también, he eh, hecho un poco de discurso, en diciembre de 2009, es, es una revista eh, que se publica en la Universidad de Viena y es producto de un, uh, un seminario que tuvieron, eh, donde aparece la primera traducción de un texto de Acosta sobre el Buen Vivir en Alemania. Ahí, todo bien. Uh, ahí es la primera vez cuando el Buen Vivir es introducido al debate, y, y bueno, pues ahí comienza un poco la, la, la historia, el, el, el, uh, la edición de la, de la revista de Atac que les pongo ahí, de 2011, también es, habla sobre el Buen Vivir, que intentaron desprenderse un poquito, um, pero se alejaron. O sea, hablé con la persona que estaba allí metida en eso, de, de ATTAC, que realmente no hubo mucho interés, me dijo, en, en el concepto de vivir en el contexto de ATTAC, y pues se alejaron un poco de eso y lo dejaron de hacer. Está articulado todo esto a ciertos eventos importantes. En el 2009 el COP15, el foro social, eh, en el 2010 el, el foro alternativo, no, bueno, ya saben que hablo de, de Cochabamba, la creación en Ecuador, en del Grupo Permanente de Atentivos al Desarrollo, donde debatan justamente personas eh, como maestros Juanpa, eh, Miriam Lang, Alberto Acosta, Gudinas, y otros más, que bueno, pues ahí tenemos un momento de confluencia y de discusión en diferentes lenguas y especialmente en alemán. Ahora, no, en alemán, eh, lo interesante, más allá de esos... Eh, dos textos, o sea, realmente el un texto jurídico que les mostré, es que la difusión, que se quiere llamarlo así, del concepto de Buen Vivir se da sobre todo por las fundaciones políticas que están articuladas a partidos políticos. Eh, concretamente tres, Friedrich Ebert, articulado al Partido Socialdemócrata, Rosa Luxemburgo, que también organiza este evento, articulado al partido que se llama La Izquierda, eh, y Heinrich Böll, que está articulado al Partido Verde, el eh, que bueno, ahí ven justamente dos ejemplos: la, la edición de la Fundación Heinrich Böll de una introducción al Buen decir, por uh, Thomas Fateuer, que de hecho es, vivió mucho tiempo en Brasil, no Tiene tanto que ver, pero la introducción es bastante, ¿no? que decir. Y una traducción de un texto de Gudinas uh, por la uh, Rosa Luxemburgo, que es un poco tardío, es 2002, creo, o sea, ya un más, más. Um, También pueden ver el libro de la Costa sobre Vivir en. Por lo tanto, eh, ahí ven que hay actores individuales que también juegan un rol, que muy claramente también con sus rondas que da con un grupo que se llama grupo Sal, que hacen un poco de música y hablan un poco de política. Es, es simpático, hacen eventos muy interesantes. Eh, el punto es que se conecta ahí en dos grandes eh, ideas. Tenemos por un lado el post-extractivismo, los sonidos por ejemplo, que ya saben que quieren defender la idea de Yassunitete. Um, el Partido Verde, que especialmente se conecta con la idea de Buen Vivir eh, para superar la dependencia del petróleo, y una versión un poco más radical, creo yo, que está más articulada a la justicia climática y el decrecimiento. Pero, entonces, en esas dos amplias ideas se da un debate relativamente fuerte entre los años 2010 y 2014. Uh, el hito y el punto final es la conferencia de. Uh, de decrecimiento en Leipzig, que se da justamente en 2014, eh, donde hay mucha gente ahí, está presente a costa de otra gente más que habla sobre eso y después decae el debate. Se reduce, se reduce, sin desaparecer completamente. Eh, entonces, aquí tengo un par de estadísticas mm -hmm. para la gente que le gusta eso, especialmente la de abajo a la derecha, pero en alemán, eh, Lucas Recknagel, es un Uh, investigador y profesor de colegio que hizo una investigación sobre los libros de escuela de, de enseñanza, de colegio y pues ahí pueden ver un poco lo que lo que puede encontrar, lo que encontró él, que hasta el 2016 hay como un decaimiento de las menciones, de la idea de buen vivir, de palabra, um, fuera del contexto de educación, o sea a nivel general tenemos ahí justo lo que digo o sea, alrededor del 2014, 15 hay como Puntos altos y de Y poco a poco va subiendo las menciones de buen vivir en el contexto de la educación. Él mismo me dijo que tiene que ver con que los libros de texto, de, de colegios, etcétera, siempre se tardan un poco en integrar esos conceptos, esas cosas que están pasando nuevos. Eh, del otro lado pueden ver un Google Engram, si sí, sí, sí, quieren echar un vistazo, no súper actual, pero bueno, para lo que nos interesa ahí pueden ver un poco la idea, ¿no? En alemán, justamente, donde pueden ver que el buen vivir eh, aparece más que Summa causa. y más que la versión en alemán de buen vivir, que es el uh, pero, interesantemente, Summa causa en un cierto momento se menciona más que buen vivir. Es justamente algo del 2010, 2011. O sea, ahí tenemos también una tendencia interesante que creo yo que es el momento cuando se separa eh, de su contexto de gestión. Bueno, ya no es el suma causa, artículo del movimiento indígena ecuatoriano, ya, ya no es pastaza, ya no es finí, sino de repente es un concepto de los muchos buenos vivires, como la cosa puede decir. Y, y bueno, o sea, llegamos realmente, y es la, la conclusión también, a, a cuatro tesis a partir de nuestras entrevistas y de nuestras lecturas, que, bueno, la atención al buen vivir varía con el tiempo, que depende de las luchas políticas, tanto en los países andinos, Ecuador, y, uh, y Bolivia especialmente, como en Europa. O sea, uh, como hay tendencias, donde se habla más de eso, como hay presidentes que como primer acto siguieron la Secretaría del Buen Vivir, eso influye de la misma manera como la movida de las luchas en Alemania uh, hacia la lucha por el carbón, o más bien en contra del carbón, um, que produce una necesidad de un discurso mucho más localizado, donde el buen vivir y lo andino, y lo amazónico, no es relevante. Um, el buen vivir cumplió una función, ha llenado un, un vacío en la estrategia uh, que tenían los movimientos uh, sociales en Alemania, que durante un cierto tiempo no tenían cómo expresar sus demandas, y justamente ahí uh, el buen vivir encajó súper bien, justo porque hizo posible introducir de nuevo un excedente utópico hacia un futuro positivo, algo que queremos, en lugar de luchar en contra de cosas, luchar en favor de cosas como ustedes saben, seguramente muy importante para los movimientos sociales porque solamente pensábamos a mover todos es medio demotivante. Um, pero, entonces, pues tenemos uh, un, un cierto momento con el buen día es la tercera tesis, um, tiene un efecto uh, potenciador el movimiento de decrecimiento en Alemania y la justicia climática, pero el problema es que siempre siguió abstracto. O sea, se tradujo más o menos bien al alemán eh, en el sentido del concepto político, pero se dejó de lado las cuestiones de qué significa suma causa en Sarayaku o en Pastor. ¿Qué significa ali causa para el movimiento indígena eh, más bien serrano? Eso simplemente no entra. Entonces se queda con una idea muy abstracta que no puede realmente localizarse adecuadamente en el sentido de que no puede conectarse con los discursos y problemas presentes. Y pues ahí tenemos esos dos modos de recepción que justamente explican quizá un poquito el, los efectos ahí de, de, de qué pasó con el buen día en Alemania, y porque hoy día ya no es tanto el tema, que tenemos un lado una, una, una eh, recepción concreta y decolonial, o sea, concretamente la lucha de los movimientos antígenos, que es interesante para un grupo muy pequeño, porque estamos hablando de movimientos sociales de Alemania, que algunos son de solidaridad con... Ya estás cerrando, ¿verdad, Filipe? Ya estás cerrando, ¿verdad? Ya, ya estoy terminando. Uh, y el segundo modo de recepción sería un modo más bien intuitivo y universal. O sea, la idea era un uh, queremos la buena vida y no sabemos bien qué significa eso. Eso, muchas gracias. Ah, perdón, te interrumpí justo cuando ibas a terminar. Ja. Disculpa, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Um, Daniel, Muli y por la la presentación. Yo voy a hacer como pues, en el rol de comentarista como tres comentarios muy breves. Me parece muy interesante notar, por supuesto, ha sido también el espíritu del, del panel, no, de cómo ha sido justamente armado, de pensar que eh, la crisis climática y otros, otras, digamos, pienso que nos estaríamos de acuerdo que otra, otro, otros, otras crisis eh, también del agua, ¿no? migratorias, del suelo, alimentaria, etcétera, coinciden ¿no? con estas posibilidades y con estas potencialidades, con estos diálogos, eh, con estas aperturas culturales y epistémicas para ver desde otro lugar o dialogar con otros lugares, ¿no? con otras culturas y con otros modos de vida para poder quizá entender, interpretar y ojalá transformar esto que llamamos la crisis climática, ¿no? Y pienso entonces cómo es importante pensar en el contexto europeo la, la disputa por la justicia climática, que es un escenario bastante radical en Europa, ¿no? O cómo los movimientos territoriales, eh, digamos, justamente la transformación, ¿no?, del campo popular boliviano, eh, o lo que nos menciona Dani, también, digamos, de una serie, digamos, de intencionalidades en el mundo, en el sur global, ¿no? Entonces me parece que eso es un elemento muy interesante cómo la crisis climática eh, es o coincide históricamente como con este momento de apertura, eh, de alguna manera es una necesidad. ¿no? El segundo punto que quisiera, que quisiera señalar es que, eh, de todas formas, creo que una cosa que queda un poco, me queda a mí en la lectura, escucharles a los, a los tres, al estrés, es eh, que la interculturalidad, digamos, de alguna forma es un primer momento, es un escenario fundamental, es una... Es una disposición, ¿no? es, una, es, una, es un diálogo epistemológico, cultural, pero que tiene que materializarse y que en ese sentido, un poco creo que philip lo ha dicho ahora muy interesantemente a propósito de los europeos en general, pero también sucede con los movimientos en el sur global, es que no necesariamente el diálogo, la interculturalidad se va a materializar, es decir, eh, no necesariamente los pueblos y organizaciones indígenas de la, de la Amazonía, de los Andes, eh, de Sudamérica, tienen un diálogo con Mesoamérica y mucho menos, por ejemplo, con el Caribe, ni tampoco con África, ¿verdad? Entonces, aún, aún que existen eh, estas posibilidades de diálogo y hay que hay unos, hay, hay unos eh, discursos que lo habilitan, aún nos falta, ¿no? Nos falta materializar esa, esa interculturalidad de alguna forma. ¿no? Y finalmente, pues esto, ¿no? Como pensar que también hay un momento muy interesante, eh, digamos, una, de ver la potencia, eh, la, de la, la potencia espiritual, la potencia epistémica, la potencia de las propuestas alternativas o incluso de aquellas cosas que fueron violentamente eh, subyugadas en la colonialidad que están en el sur, ¿no? y que son respuestas concretas a la crisis climática. Así que son elementos que están allí en el diálogo que ustedes nos han planteado eh, y quiero pues abrir ahora sí como a las preguntas a las intervenciones de las personas que también están como participantes eh, entonces si me, si me van contando en el chat si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere intervenir para poderle dar la palabra pues estaría buenísimo ¿no? ¿nadie? Creo que bueno, yo se como agradecerles el espacio, eh, sobre todo para compartir como las experiencias juveniles eh, de, de. ¿No te estamos viendo, Dani? Dani, no te oímos. Te fuiste. A ver, por aquí hay un mensajito. Eh, a ver, pregunta, pregunta Fanny Ramos Quispe. Dice: Es una pregunta para Filip. ¿Hay oportunidades aún? para el vivir bien en Europa, en Alemania, se comparten visiones sobre las que se pueda colaborar. Te voy a dar la palabra, si quieres, Fanny, para que... Un segundo, para que puedas hacer la pregunta. Uh, Dame un segundo. Uh -huh. Listo, Fanny, ya tienes posibilidad. Si quieres hacer la pregunta, adelante. Hola, gracias, Sandra. Eh, sí, bueno, me pareció muy interesante el, eh, las bueno pude escuchar las dos últimas presentaciones parte de la, de la penúltima la espiritualidad del agua eh, también de de Mori Romero eh, y sobre la espiritualidad del agua eh, como no pude escuchar la presentación completa me queda la la como la duda de qué eh, en base a una investigación, entendí que se realizó como que pasos siguientes se eh, estaría planteando para eh, trabajar un poco más este tema, que es como una intersección ¿no? entre la espiritualidad y las otras formas de, mmm, como de relacionarse con el agua, que es vida, <ríe> eh, en la sociedad tanto boliviana y, y fuera. No sé si, bueno, para eso Morit tiene algún comentario y eh, para la presentación de Philippe eh, me llamó mucho la atención que este análisis que hace ¿no? de eh, la, la importancia que el vivir bien o el buen vivir toma en espacios europeos específicamente en Alemania como tomó fuerza en cierto eh, tiempo, en ciertos años y como también la perdió y quería, y bueno, quisiera saber si su opinión también de, si, si él ve todavía oportunidad, porque si en algún momento se dio esta, se le dio el, este peso o esta importancia al buen vivir o al vivir bien, es porque quizás y seguramente se comparten muy en lo intrínseco o en lo profundo como... Eh, se quiera llamar la, visiones, ¿no? visiones de, los, de la gente, de la gente que vive, de la gente que somos parte de la Madre Tierra. Eso. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención o pregunta antes de que le demos la palabra a, a los panelistas? No, Entonces adelante, si quieres, eh, dale Muri y luego Felipe, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Fanny, ¿cómo estás? Un eh, gusto saludarte. Eh, también saludar a mis otros compañeros eh, que expusieron. Eh, bueno, eh, sí, la espiritualidad eh, y el agua. Eh, había eh, mencionado eh, al principio que, eh, bueno, Felipe Quispe, eh, que va su obra mucho en lo que eh, Fausto Reinaga había dejado, en el pensamiento amaútico. Claro que Fausto Reinaga también tuvo tres épocas bien, de, casi definidas, eh, sin embargo, eh, bueno, al principio era eh, marxista, digamos, pero las últimas etapas eran más, eran más de pensamiento amaútico, entonces él escribía y, eh, bueno, básicamente se relacionaba con las personas que estaban desarrollando estos temas, hay muchos como Lima y otros del tiempo de los eh, cataristas eh, indianistas, entonces bueno el pero eh, Fausto Reynaga publicaba entonces eh, básicamente Felipe Quispe eh, este, escribe y dice algo sobre la filosofía de Mara y él dice no hay espíritu del espíritu eh, hay espíritu de la materia Porque en ese sentido eh, todo tiene espíritu todo tiene ajayu, no entonces en ese caso entonces eh, la, el lago Titicaca por ejemplo el agua en sí tiene un espíritu es decir estamos todos como tú bien dijiste la, la pacha no el espacio tiempo sagrado y todos estamos ahí y hay, hay espíritu en, en ese sentido digamos pero sí de hecho esto está relacionado eh, principalmente a lo que se refiere a por ejemplo conceptos como en alguna vez habíamos comentado la soberanía alimentaria que es un concepto eh, digamos marxista pero la soberanía, soberanía alimentaria e indígena o, o soberanía alimentaria originaria sería lo que podríamos desarrollar, lo que podríamos darle contenido eh, básicamente se basa en esta relación que tiene el, el yapucamani en, en, en la organización comunitaria como Kutuzuma, eh, antes de realizar su, su tarea como secretario de Agricultura, consulta con el Amauta, entonces el Amauta eh, bueno, entra en contacto con estos seres tutelares y él es el, el Amauta el Yatiri, quien eh, guía, digamos, el trabajo de los yacamanis. Entonces, ahí existe una conexión de la espiritualidad bien, bien eh, nuestra, por decirlo así, de toda la humanidad en general. es el, el, el, La soberanía ancestral es, se puede universalizar, por supuesto. Y en ese sentido, digamos, que viene eh, la cuestión del agua. Y, bueno, a mí me llama la atención. Bueno, yo sé que no existen casualidades, ¿no? pero causalmente, justo en este momento, cuando empezó esta, esta, este panel, Rafael Bautista, Segales, eh, eh, hermano de Juan José Bautista Segales, eh, está exponiendo el tema justamente de los seres eh, espirituales del agua en el museo, allá en la calle, Engabi, en, la, en, la, en la en la ciudad de La Paz, en ¿no? Chiquiapumarca. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones demuestran, y para mí, digamos, es muy significativo que, que justo en el mismo momento, ¿no? Que, que se esté dando esto. Entonces, bueno, vamos a escuchar, vamos a ver qué, qué es lo que Rafael nos, nos, nos, va con, nos, nos está contando, probablemente en estos momentos exponiendo. Entonces, esa sería mi, mi respuesta. Muchas gracias, Sandra, Fanny. Eh, le voy antes, perdóname, antes de darte la palabra, perdóname, a ver si Dani puede despedirse porque se está quedando sin pila, sin señal. Eh, no sé si alcanzas a darnos una palabrita de cierre, Dani. Oh. Uh, a ver si no me corto, pero bueno, quería agradecerles por abrir el espacio Y pues bueno, que decir que el futuro es indígena es también una posición política Porque creemos que estas formas de vida, estos conocimientos y las personas que han resistido por eh, cientos de años eh, Son las verdaderas alternativas, ¿no? Eh, y que no la tecnología o todas estas técnicas eh, supercientíficas super técnicas que es, sino que como lo ponía en la, en la ponencia es la, la forma en la que vamos a poder y bueno bueno Danita nos volviste a ir pero creo que alcanzamos a a escucharte. Entonces, ahora sí, Filip, eh, dale, a, adelante. Yeah, uh, sí. um, gracias por la pregunta, Fanny. O sea, uh, es, cuando empecé a trabajar sobre el buen vivir, lo hice con foco en el movimiento indígena ecuatoriano. O sea, no, me, no me interesaba la parte de Alemania. Um, y siempre me llamé, llamó la atención que ese concepto no es más discutido, porque es un concepto de autoorganización local, que si uno adapta esas cosas de, no sé si uno de los textos de Sarayaku, de Carlos Viteri, o el, el Plano Masanga, hablan pues, de divinidades, de, de super y de espíritus, eh, que son relevantes en la Amazonía eh, ecuatoriana, pero no son relevantes en Alemania, y obviamente no tiene mucho sentido aplicarlo porque no va a funcionar. Pero la idea de autoorganización en un territorio, según las reglas también de, bueno, pues, de, de, de de gente que vivió en este territorio antes, sí que puede hacer. Y, y siempre me llamó la atención por qué no se da, por qué no se da esa idea de autoorganización local articulado al buen vivir, que sería ya no fácil pero posible. Um, y bueno, hablé con un activista, un traductor de, de ese concepto, que les había mencionado antes, que es, que es Tacho Müller, um, que bueno, ya lleva mucho tiempo en eso y fue uno de los primeros alemanes hablando de buen vivir justamente en el contexto de protestas, de, de, de COP en el de COP15 en Copenhague. Um, y, y bueno, él mismo me dijo que realmente se movió el foco. O sea, ahí, a partir del 2008, 2009, 2010, era interesante el buen vivir, porque era como una perspectiva de cómo entender la sociedad de una manera diferente, de ver una alternativa a la realidad existente. Porque los discursos anteriores la antiglobalización estaban muriéndose o ya muertos, y necesitaba como un nuevo, una nueva manera de expresarse, un nuevo horizonte de posibilidades, como una cierta autora lo dice, um, es Gutiérrez, por cierto. Um, entonces, pues ahí entró el buen vivir y permitió eso. Y él también me dijo, pues ya no sirve, ya no funciona, porque las luchas, ya son luchas que funcionan de manera diferente. Um, o sea, piensa por un lado en los de Friday for Future o Extinction Rebell Rebellion, que, que tienen una lógica de, de activismo muy diferente. O sea, lo de buen vivir para ellos no es demasiado relevante, porque hay más la lógica: tenemos que dejar de destruir la Tierra ahora. Uh, y el horizonte positivo no se levanta para ellos, porque es más un catastrofismo, que también es un porque tiene sus películas, pero bueno. Um, y, y por eso, bueno, realmente. Y por otro lado, luchas más locales. Te había escrito ahí un mensaje que en Alemania el tema era luchar por los pueblos, los eh, pueblos, los ayuntamientos eh, en contra de la minería, que es un tema grande, porque siguen destruyendo pueblos, o sea, la gente tiene que salir, te dan dinero para tu casa y tu casa se va a destruir. Todo donde tú viviste toda tu vida se va a destruir porque abajo de tu casa hay carbón. También a veces otros minerales, pero el carbón es de el más grande. Um, y, entonces ahí no encaja mucho lo buen día el mismo Tacho me dijo o sea, ¿qué le vas a decir a un campesino que pierda su tierra que pierda su casa eh, los, los indígenas en la, en, la, en la Amazonía no le va a interesar nada entonces cambian un poco las lógicas por eso yo creo a nivel general sería interesante, es posible ver una uh, conexión en cuanto a la organización autodeterminada local pero yo creo que la coyuntura que siempre hacen los marxistas no nos da para eso en el momento no hay mucha apertura y no hay mucho espacio. Por lo tanto, lo veo oscuro en el momento. Vale. Philip, yo quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Tú crees que, digamos, que esta permeabilidad sur-norte tiene que ver con que hay intelectuales que hacen el ejercicio de traducción, es decir, de superar la barrera idiomática, incluso, incluso ¿no?, de un, del... De, en el caso del del, suma causa, del quichua al castellano y del castellano llevarlo al inglés eh, y que hay una mediación también de las fundaciones alemanas para poder hacer una traducción al alemán o crees que es porque hay, es un concepto que está acompañado de luchas, porque me parece que digamos también el momento en el que emergen los conceptos en el 2008, 9, 10, ¿no? 11, son momentos digamos de movilización donde está ¿No? En, en Bolivia estamos viendo justamente como este momento de unidad todavía, eh, del pacto unidad, en, en Ecuador también digamos es un momento de, de, de, de todavía de luna de miel con, con, con el gobierno y con la constituyente, con la asamblea, entonces mi pregunta es, ¿tú crees que tiene que ver con la influencia de los académicos que son capaces de traducir hacia, hacia el norte o con que son conceptos que están acompañados o visibilizados por movilizaciones populares? Esa sería mi pregunta ambas cosas. O sea, por un lado tienes una, no un único traductor, sino una secuencia de traducciones. O sea, un, un camino por ejemplo que se puede trazar es Carlos Iteri participó, que es uno de los intelectuales de Sarayaco que desarrolla el buen vivir y que hace, es el primero en hacer la traducción. Suma causa y buen vivir. Con todos los problemas que tiene esa traducción, pero él es el primero en hacer eso. Alberto Acosta trabaja con él. Están ahí juntos en seminarios alrededor del año 2000. Alberto Acosta le cita en un texto en Ecuador Debate que se publica en el 2002 como El buen vivir, como Carlos Lutero lo dice como una posibilidad Alberto Acosta un par de años después es, bueno, invitado a participar en este volumen de, de Contours of Climate, Climate Justice que les mostré um, y, y, y bueno, ahí tenemos realmente una persona que, bueno, Alberto Acosta un intelectual influyente, blanco mestizo, que estudió en Alemania que tiene contactos o sea, ahí tenemos justamente la idea de un intelectual con todo lo que implica ahí atrás. Pero, al mismo tiempo, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, había luchas que acompañan todo esto. O sea, sin la participación particular de Acosta en la constituyente, sin su posición como ministro de Energía y después como eh, presidente de la constituyente, no hubiera sido posible eso y eso implica también todas esas luchas que, que se dieron alrededor de la persona de la costa y las otras personas que tenían un rol ahí. O sea, dicho de otra manera, eh, si no hubiera sido a la costa, no hubiera llegado a la costa. Nos hubiéramos quedado con, con Mónica Chuqui que también era una, una activista muy importante para defender el concepto y en la constituyente misma, no hubiera llegado de la misma manera. A la... Quizá a otro lado... Pero ese, ese camino de traducción es complicado. Y con Lo cual también el... es patriarcal, ¿no? ¿Perdón? Lo cual también es patriarcal. ¿Sí, no? O sea, claro que sí. Pues profundamente, no solamente patriarcal, sino también es racista. O sea, Mónica Chuchi es quítico-amazónica. O sea, um, y, y bueno, o sea, estoy de acuerdo con los dos movimientos que obviamente es una cosa mucho más compleja. O sea, justo llegamos en el momento donde hay un un, un debate muy vivo en el Ecuador y en Bolivia y en América Latina, que se, de, se defunde en, en México y otros países, que empiezan en ese momento más o menos a dar de ese concepto. Y en el mismo momento en Alemania y otras partes de Europa, que en ese no estudiamos, o sea, nos quedamos con Alemania, eh, hay movimientos que como se quedan en, en una crisis discursiva, una crisis ideológica. O sea, justo encajan una serie de secuencias, una serie de profundidades, un conjunto de personas que pueden hacer esta traducción todo el mundo. Tenemos ahí una condición de posibilidades eh, tremendamente compleja, realmente. Vale. A ah, Iván, a ver Iván, te doy la palabra, dame un segundo. Eh... Listo, Iván, tienes... Ah, muchas gracias. Pues, hola a todos. Eh... Bueno, yo nada más como quería decirte, pues también como parte del movimiento de justicia climática juvenil, que eh, creo que existe como una discusión como muy, o sea, también hay muchas cuestiones de poder dentro de movimientos como Extinction Rebellion o Fridays for Future en cuestión de narrativas, y efectivamente, pues por ejemplo en Alemania, el grupo alemán de Fridays for Future eh, es como muy cerrado en torno a, a cambiar esta narrativa frente a, visibilizar mucho más las realidades del sur global y cuestiones como alternativas como el buen vivir, eh, los derechos de la madre tierra, este, o sea, muchas cosas que, como ya se mencionaron, son las verdaderas soluciones a la crisis climática, eh, pero existen otras como, a mí me gusta llamarle como grietas <risa> dentro del movimiento, en los cuales ustedes sí pueden encontrar que se habla de, de todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a... Fridays for Future MAPA, que es como la sección del sur global. También tenemos este, pues capítulos de Extinction Rebellion en el sur global. También existe el movimiento Deuda por el Clima, que de hecho fue empezado por un este científico exiliado de, de Argentina, pero que justo está creando también un debate muy interesante sobre la descolonización de la justicia climática y la justicia de deuda. Y, y también han creado movilizaciones como masivas en, en Europa, me parece que justo también en Alemania están, es donde vive este argentino, y este, también está, bueno, eh, como Dani mencionó, Futuros Indígenas, que es una red de resistencias narrativas, principalmente de México y Centroamérica, que justamente buscan como descolonizar la narrativa de la crisis climática y de la justicia climática, o sea, y justo mencionar que la justicia climática pues es justicia para los pueblos, y pues bueno, yo nada más como que quería como mencionar que, o sea, como esas pequeñas grietas y decir como que no, o sea, no todo está perdida en cuestión del movimiento de justicia climática, sí existe bueno, existimos como personas que estamos buscando empujar como como esta, toda esta cuestión de que las soluciones no vienen desde las falsas soluciones negociadas en las grandes conferencias por los estados y las corporaciones que cooptan todo, sino que justo están en pues los pueblos que están resistiendo, ¿no? y pues bueno nada más como eh, quería mencionar eso. Gracias. Gracias Iván. Bueno, yo creo que eh, eh... Vamos a ir cerrando porque ya también se han estado saliendo de la, de la sala y para que puedan, para que podamos tomarnos un cafecito antes de ir a la, a la plenaria, ¿verdad? Ahorita de la tarde. Agradecerles mucho, Muri, Filip, muchas gracias por sus presentaciones, por esperar la apertura de la sala, por compartirnos, Filip, por ap apoyarnos con, la, con, con el tema de la proyección de las presentaciones. Eh, y a las personas que todavía están, pues eso, gracias por quedarse, por escuchar y pues por participar. Eh, yo doy no sé, por cerrado este panel. Y bueno, cualquier cosa, igual ahí están los contactos de la, de, del Congreso. Eh, y bueno, supongo que deben enviar, por favor, también sus, sus presentaciones al, al correo del Congreso para que puedan ser sistematizadas. Muchísimas gracias.